Hola, me llamo Carmel Ferragut y soy profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia y en este primer módulo voy a hablaros sobre los orígenes de la ciencia en la antigüedad. La ciencia es un término que presenta de diferentes significados, todos ellos legítimos, pero a veces resulta complicado separar, discernir eh, la ciencia de otras formas de conocimiento. Si queremos eh, precisar y perfilar las diferencias entre las formas diferentes que hay de racionalidad, debemos atender a las transiciones y a las interacciones entre estas diversas formas de conocimiento. La ciencia eh, experimenta cambios permanentes en cuanto a sus contenidos, su método, su forma y su función. Eh, nosotros debemos evitar, en la medida de lo posible, siempre hacer un presentismo e intentar entender la ciencia eh, del eh, pasado a partir de la presente, a partir de la ciencia que tenemos en la actualidad. Debemos entender que la ciencia, por tanto, es un concepto en que no es atemporal, sino que debe ser comprendido dentro de una sociedad, dentro de un contexto social y temporal. La ciencia no emergió de golpe no hay una coyuntura determinada dentro de una sociedad que la haya hecho emerger, aparecer, sino que se debe a una serie de desarrollos parciales y muchas veces ambiguos, De tal manera que los sistemas de creenciales tradicionales, antiguos, de las primeras civilizaciones, se entrelazan con nuevos métodos, con nuevas formas de conocimiento y nuevas ideas. Este, hay un momento clave para, para esta tensión, para esta cuestión, que es eh, el periodo que se da entre los siglos VI y IV a.C. Eh, de esta manera, este periodo se ha constituido como eh, el, el, el, el, diferente, el que genera unas grandes diferencias entre una forma de pensar antigua y una forma eh, de pensar la ciencia eh, con unos ciertos avances metodológicos y de contenido. Lo que ha ocurrido es que eh, el, el observar este periodo desde una perspectiva eurocéntrica eh, ha detenido, ha perjudicado notablemente el avance de la investigación. De tal manera que eh, durante mucho tiempo se ha sostenido que existía un espíritu griego especial que había posibilitado el nacimiento de la ciencia eh, moderna, de la ciencia dentro entendida de una manera racional. No obstante, eh, debemos tener en cuenta que la ciencia, eh, la ciencia griega, fue una gran deudora de las civilizaciones mesopotámica y eh, egipcia. En este sentido, son de gran importancia tanto las continuidades como las discontinuidades, es decir, las diferencias como eh, las semejanzas entre ambos sistemas. Durante la antigüedad, un grupo importante de escribas vinculado a templos se formó en unas escuelas generadas para eh, poder construir eh, la información, el conocimiento necesario para la organización social, religiosa y política de estas grandes eh, civilizaciones fluviales eh, y urbanas que fueron la civilización mesopotámica y egipcia. Por ejemplo, para los mesopotámicos fue fundamental el eh, poder medir, poder eh, utilizar la geometría y la aritmética para dimensionar sus campos, para trazar eh, perímetros. También, por ejemplo, para la civilización egipcia fue fundamental el, el conocimiento de eh, la anatomía y de las enfermedades eh, en animales eh, a las que se llegó a través de eh, los sacrificios religiosos. La precisión a la hora de sacrificar un gran animal, como un bovino, era eh, necesaria. Y esto les trajo eh, conocimientos, por ejemplo, de carácter de lo que hoy llamaríamos eh, veterinaria. Y eh, también todas estas civilizaciones antiguas, también las orientales, comparten el interés por la adivinación. Eh, a través de diferentes metodologías, pero muy particularmente a través del de desarrollo de la Astronomía y de la Astrología. Todas, eh, eh, todas estas observaciones les llevaron a obtener un, un conocimiento profundo del firmamento que después eh, se fue transmitiendo a eh, otras civilizaciones posteriores. Eh, la medicina puede constituir un buen ejemplo de lo que fue esta transformación, esta dinámica de transformación de la que estamos hablando. Eh, los médicos eh, griegos llegaron al convencimiento de que la medicina era un arte que se podía apoyar en un método concreto. Eh, de esta manera, definieron un, un dominio mágico que había que excluir explícitamente de la medicina. Esto fue posible porque muchos grupos eh, médicos, de médicos, eh, que tendían a, a tener ideas diferentes sobre la salud, la enfermedad y cómo cómo curarla o cómo restablecer la salud, polemizaron entre ellos, compitieron dentro de un sistema organizado que permitía la polis, donde la discusión y la persuasión formaban parte habitual de su funcionamiento. Faltaba que se organizara un sistema, digamos, una forma sistemática de investigar que se apoyara en la experiencia. Esto vino, sobre todo, de la mano de Aristóteles, ya hacia finales de en la época helenística, finales de, del mundo griego antiguo. Eh, existía ya una aproximación práctica y, y una investigación ciertamente empírica, pero Aristóteles dio ese salto. Eh, es difícil, eh, no obstante, separar las concepciones tradicionales, eh, esta, estos sistemas eh, creenciales, de eh, sistemas científicos más elaborados y, eh, en cualquier caso, al final uno acaba teniendo la sensación de que no se dio eh, realmente un, un gran avance y todavía se tuvieron que eh, superar numerosos elementos propios de los sistemas, eh, como digo, tradicionales, eh, credenciales. Lo que sí debemos eh, atribuir fundamentalmente al mundo griego es eh, el triunfo de la argumentación y, sobre todo, el diseño de un método para investigar.